en la cima del ciclismo panamericano en Cochabamba La corredora Ariana Thaís Herrera cerró con éxito la participación de Ecuador en el campeonato panamericano de ciclismo que se realizó en Cochabamba, Bolivia al ganar la prueba de ruta individual Damas y superar a corredoras de México, Colombia y Argentina que eran las favoritas La ecuatoriana para adjudicarse la presea dorada marcó una hora 47 minutos y 3 segundos, mientras que la mexicana Yarel Mendoza fue segunda, y la colombiana Gessie Hurtado tercera, con el mismo tiempo que el de la tricolor, separadas por fracción de segundos. En la misma prueba, la tricolor Dayana Aguilar finalizó octava, mientras que Lisette Pancha fue undécima, Génesis Lozano, décimo séptima, y Dony Samaniego, vigésimo tercera. En cambio, en varones, que la ganó el argentino Agustín del Negro, la mejor ubicación para un ecuatoriano fue con Michael-Yo Gutiérrez, quien fue decimoquinto. En cambio, en varones, que la ganó el argentino Agustín del Negro, la mejor ubicación para un ecuatoriano fue con Michael-Yo Gutiérrez, quien fue decimoquinto. Osvaldo Hidalgo, presidente de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo, Pek indicó que el grupo que participó en Bolivia se lo venía trabajando hace tres años y algunos de ellos ya habían participado en Panamericanos Juveniles como Genesis Lozano, quien junto a Caterine Cargua ganaron bronce en el certamen del 2018. Realmente no pensamos que nuestra selección fuera a salir tan bien en este Panamericano. Es una participación excelente de los chicos a quienes felicito al igual que al cuerpo técnico que viajó, dijo Hidalgo quien añadió que por el bajo presupuesto que tiene la FEC solo pudieron llevar a seis deportistas. Pero las federaciones provinciales ayudaron para el desplazamiento de Kenneth Guzmán, Tunguragua, Lenín Montenegro y Thaís Herrera, Pichincha, Lisette Pancha, Galápagos y Marcelino Chérez, Zamora Chinchipe. La FEC cubrió el seguro internacional, sobrepeso, sobrealimentación, hidratación y más detalles de un viaje internacional, dijo el directivo. Creemos que es el año del ciclismo ecuatoriano en todas las especialidades con deportistas como Richard Carapaz, Doménica Azuero, Alfredo Campo, Albeiro Cepeda, entre otros, añadió Hidalgo, quien dijo que su cupo para viajar como dirigente lo cedió al deportista Damián Rodas, de Guayas. ¿Quién fue parte del éxito?